¡Claro amigos! Hoy, ahora al menos en esta circunstancia, quiero invitarlos a pasear conmigo. En este momento estamos en el Yub, el asentamiento tan más o menos por donde en la Parayaba Yeshev, Yosef fue a buscar a sus hermanos. Estamos en el norte del Lombrón, en el norte de lo conocido en español como Samaria, que es una franja que, de alguna manera, cruza de norte a sur. Un buen pedazo del país. Y vamos a ir, estamos saliendo de Bebodotán, donde viven mi hija Bérez, mi hermano. Rabariel y mis nietos suyos y entonces vamos a recorrer algunos kilómetros de este paisaje tan especial del Chombrón si se fijan alguna vez paseamos un poco por el Chombrón, pero muy poco juntos es una zona llena de verde montañas bajas una zona de la tierra sagrada de Israel que es eminentemente eminentemente judía eminentemente hebrea está en la Torah cada cada rincón de por acá fue recorrido por nuestros ancestros que pastoreaban por acá sus rebaños Sí. Hoy día de esta tierra hermosa también se, se ha apoderado la voluntad de, de vivir en litigios, en peleas, la necesidad de poseerlo de modo exclusivo. Eso que tenemos allí adelante es una aldea árabe bastante grande nombre en este instante, vamos a ver en el próximo rato, vamos a ver aldeas, vamos a ver población con idiosincrasias muy distintas, vamos a cruzar un paso de frontera, y entonces vamos a rodear Harish, y ahí voy a seguir rumbo norte, hacia el barco pirata, en Zijerón de Cobo. Pero caramba, estos paisajes que estamos recorriendo, cada vez me llaman a tanta reflexión, porque si os fijáis, si os fijáis, es tan pastoral todo lo que tenemos en general, Aquí a mi derecha y también una suerte de paso de frontera hacia allí quienes tenemos matrícula israelí no podemos pasar, sino quienes tienen las matrículas blanca y verde de la autoridad palestina. Solo ellos pueden entrar ahí a mi derecha. Y yo por consiguiente salgo hacia la izquierda. ...todos estos son coches palestinos, y cuando me cruzo así con ellos, el que tengo adelante en este momento también, y el que tengo atrás... ...y, y cuando me los cruzo así, en paz perfecta, siempre me quedo con la sensación de que es posible, y que ojalá así fuera... mientras estamos cruzando esta tierra esta tierra que tiene tanta sangre derramada y no debiera ven cuánto lugar hay libre por todos lados cuánta tierra virgen hay en la que puedan vivir tanta gente de una etnia o de otra cuando cuando por el otro lado me entero casi a diario de, de atentados, de violencia que hay en territorios como este en carreteras como esta por la que yo voy en este momento y así, me invado una profunda tristeza y, y enseguida trato de conversar esos temas sobre todo con, con los amigos que tengo que, que están... Del otro lado del contienda con, con mis amigos musulmanes por ejemplo y y hay alguien de quien estoy hace días por contarles y voy a aprovechar que estamos cruzando estas tierras de tanto litigio para hablarles de mi amigo Kamal mi amigo Kamal es un árabe musulmán que nació y se crió la aldea de Faradis, Faridis, al lado de Cifronia de Cor, donde, donde vivo ahora, tiene 34 años, madre! y hace algunos pocos años que vive en el mismo edificio aldea al que me mudé, al que nos hemos mudado con el Templo de Pasos hace como 5 meses, y a cargo del mantenimiento de todo todas las mañanas Camal de 34 años trapea limpia los pisos de las 14 plantas que tenemos que como se acuerdan es un edificio todo escalonado frente al mar en la ladera de una montaña razón por la cual todos los pisos en realidad están sobre tierra y hay plantas y árboles en cada piso plantados mismo en tierra de modo que es difícil lavarle un edificio pero los efectos prácticos tiene 14 pisos que Kamal limpia todas las mañanas y también antes de eso vacía los depósitos de basura de cada piso provisto que en cada piso hay más o menos 10 apartamentos en algunos casos más, en otros menos entonces él la basura limpia los pisos si sí hay problemas con alguno de los ascensores porque los dos ascensores el que es como un aerocarril en diagonal que alguna vez se los mostré en un video y el que es vertical para los cuatro pisos superiores eh, son muy viejos y entonces Kamal es siempre el que le hace primeros auxilios a los ascensores hay también técnicos especializados que a veces vienen, pero es Kamal el que le conoce las mañas a los ascensores, y no solo a los ascensores, Kamal le conoce las mañas básicamente a todo el edificio, un edificio que está frente al mar y muy alto, recibe vientos muy muy fuertes en invierno y lluvias que vienen en vertical y a veces también en diagonal, y Kamal sabe cómo ocuparse de los desagües, de hacer techos sobre las terrazas que de verdad protejan de la lluvia y no se vayan como las casas de los tres chanchitos con el primer viento. Kamal ahora es quien está haciendo la nueva techumbre de nuestra terraza y es por eso que... Recuerden que teníamos un toldo azul? Y que alcanzó el viento del verano para hacerlo los brazos. No hizo falta siquiera que llegara el de invierno. Kamal. Kamal que tiene 34 años y una infinidad de habilidades. Me contó el otro día, tomando café en casa, un hombre muy interesante, que también, como todos, tiene problemas de todo tipo y busca soluciones y sabe pensar y cuando digo que sabe pensar es como que miren acá hizo un estacionamiento ahora enseguida voy a seguir contando desde Kamal pero si no me equivoco acá dejan sus autos árabes, palestinos de muchas aldeas de la zona llegan hasta aquí y no pueden entrar al territorio de soberanía exclusiva de Israelí con sus coches con matrícula palestina y, y por dicha razón dejan los autos aquí y desde aquí van a sus lugares de trabajo en Israel en todo tipo de transportes que los llevan son, son los palestinos que, que Israel Admite para trabajar adentro de Israel. A ver, y esto a veces está un poco entreverado, los hombres ni siquiera miran por dónde van. Siempre es una experiencia interesante pasar por acá. El caso es que, a ver, ahora vamos a tener que saludar a guardias. Lo que te estaba contando y es lo más importante que te quiero contar hoy. Mira, nosotros hablamos todo el tiempo de aprender a pensar. Hace unas horas te subí un video que está por estrenarse en un ratito. Igual cuando veas este ya se va a haber estrenado el otro. Te subió un video hablando desde otro punto de vista de aprender a pensar. Hablando de las edot, de las narrativas, de los cuentos que nos da la Torá para que aprendamos a usarlos como referentes que nos ayuden a comprender de verdad el, el mundo en que vivimos a ver, me voy a preparar para saludar a los guardias aquí un segundo Shalom Javer. Baruch Hashem Aquí estamos. Bueno, está todo muy complicado aquí en este momento. Vamos a ver si cuándo voy a poder pasar. Pero entre tanto, ahora sí te voy a contar. Presta atención. Hablemos de aprender a pensar, y yo vivo insistiéndote que hay que leer libros. Estamos trancados aquí. Que hay que leer libros, y que hay que atender a sabiduría, y que hay que escuchar a gente sabia. El caso es que hace unos pocos días, sentado una noche, Kamal conmigo en casa... Me contó, Kamal conmigo habla en hebreo Tiene un hebreo rudimentario pero suficiente eh, Mejor por ejemplo que el del dueño de mi apartamento Que es ruso Y tiene un hebreo mucho más básico que el de Kamal El caso es que Kamal Yo sabía que él no sabe escribir en hebreo Y lo habla bastante bien pero de pronto me contó que en realidad nunca aprendió a escribir, en ningún idioma. Tampoco en árabe, que es su idioma natal, en el que se comunica muy ricamente. Eh, nunca, nunca aprendió a leer y escribir. Y yo a veces me encuentro con. con gente que defiende defiende la inevitabilidad de su destino malo por eh, no haber sido educado, por no haber recibido cultura y, y es tan fácil siempre echarle la culpa a algo más. Y Kamal no se encontró aún con la oportunidad de aprender a leer y escribir pero todo lo que vio hacerse alguna vez ante sus ojos curiosos Aprendió a hacer, y sabe construir una casa, y sabe arreglar cosas de un auto, y con electricidad no se mete mucho, pero si lo empujas, sabe arreglar una u otra cosa, sin demasiado problema. Fue una conversación profunda con mi amigo Kamal, luego de la cual quedamos en que, con ayuda de Shem, voy a ayudarlo a encontrar camino, el camino correcto y justo para aprender a leer y escribir, en ambos idiomas, aunque sea, porque le dije Kamal, no puede ser que tú no sepas leer y escribir, tú un día vas a tener que escribir libros acerca de cómo viviste hasta ahora, libros acerca de cómo aprendiste lo que aprendiste, libros acerca de cómo te las ingeniaste para usar de modo muy competente un teléfono celular cuando no sabes guardar con un nombre un contacto entonces Kamal se acuerda más o menos de memoria de quién es cada número y así hace llamadas y usa Whatsapp con vos y es una maravilla se le dije a Kamal precisamos los libros que vos tenés que escribir algún día porque así, así es como hacemos Shalom el shalom no se inventa mandando presidentes y reyes a negociar entre ellos la paz. La paz se hace entre personas. La paz se construye mediante relaciones honestas y benevolentes. Y eso es lo que tenemos con Kamal. Yo puedo confiar en Kamal. Yo tuve que darle dinero varias veces para ese techo que me está, que me está construyendo aún. y me ha tocado darle dinero y él me pasa, me pasa todos los presupuestos y me dice cuánto cuesta cada cosa y, y yo la verdad, entre su media lengua y que yo no conozco ningún idioma cómo se llaman las piezas de construcción que él va y compra y todas las explicaciones que me da en español tampoco sé cómo se llama de modo que, inevitablemente, yo lo miro con cara de inteligente, pero yo no sé de qué está hablando, prácticamente, y confío en él, y de repente me trae un vuelto y hace la cuenta de vuelta mentalmente, y me dice, no, no, Javier, me faltó darte 20 shekel más, y sale y busca, y es un hombre recto, y es un hombre bueno, y cría... Tiene animales domésticos y tiene loros en una jaula gigante en la terraza. Y tiene un gatito precioso, así chiquito, al que le hace muchísimos cariños. Y ese es mi vecino Kamal, con quien tenemos shalom. Nos tomó pocos días desde que me mudé darme cuenta de que podía confiar en él que él se diera cuenta que no tenía que recelar de mí. Y así me gané otro amigo musulmán. Otro amigo de esos a quienes tratan de convencer de hacer la guerra conmigo. Así como muchos de los míos se dedican a convencer a otros de los míos a hacer la guerra contra Kamal y los suyos. Y todo eso es tan tonto y es tan ridículo. Quería hablarles de Shalom. Estamos ahora entrando a la ciudad de Harish. Una ciudad, en términos de ciudades, una ciudad muy bonita, muy nueva. Yo no soporto mucho vivir en ciudades, pero para quienes sí, y una ciudad a la que forzosamente he de tenerle cariño, porque tengo a mis padres, a mi hijo Yossi, y su esposa Karen, mi nietita Orial y vi todos aquí en Jarish, y también algunos amigos y algunos alumnos. De modo que quería hablarles de Shalom, de, de esta sensación de paz que me acompaña en este rato, que no es casual porque salí de Mebodo Tan, porque vine a Jarish a levantar a cada uno de mis nietos de, de su escuela y los llevé a su casa. Y el encanto de trabajar de abuelo, caramba, es de las cosas que lo endulzan todo. Tener la oportunidad de dar amor es la respuesta a una infinidad de preguntas. Y no solo la respuesta a una infinidad de preguntas, sino también la cura de un montón de enfermedades y problemas de salud. Reflexiones de Elul con ustedes, amigos, en el Templo de Pasos. Vaya lugar hermoso que nos hemos inventado, lugar de conciencia. Que si sabemos hacer nuestro Shalom ahí, vamos a irradiarlo. Vamos a irradiarlo hacia todos lados, hacia los que sus prejuicios les indican que tienen que ser nuestros amigos. Y hacia los que sus, preju sus prejuicios les indican que tienen que ser nuestros enemigos. Y vamos a poder hacer shalom entre todos, que es de lo que se trata. Si leíste de Sabiel, sabes bien de qué estoy hablando. Y si no leíste de Sabiel, te voy a dejar el link específico de Sabiel aquí abajo, porque es muy importante que lo no leas. Gracias, gracias. Gracias por acompañarme hasta aquí. Corto el video, te dejo mi braja, te dejo links abajo y nos vemos en casa si Dios quiere. Shalom, shalom.